Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy tenemos una nueva actualización de lo que es la versión 1.1.1.1.1, o sea, infinitos unos, ¿bien? Entonces, eh, vamos a estar básicamente viendo de qué se trata, viendo de qué va a ir, viendo qué cosas nuevas trae y, y todo lo que tiene que ver con las novedades de lo que ya está por llegar al World of Tanks. ¡Vamos chicos! Bolos. La prueba común de actualización 1.11.1 está a la vuelta de la esquina. En ella los jugadores podrán echar un vistazo a las mejoras y probar las mecánicas nuevas antes de que se introduzcan a World of Tanks. La actualización contiene mejoras pequeñas y funciones nuevas y grandes. El Pelotón 2.0 les permitirá buscar a los jugadores de Pelotón que mejor se adapten a ustedes de forma rápida y conveniente. Una interfaz más conveniente tanto en no, no se podía poner pausa. Eh, pelotón 2.0, ¿ok? Pelotón 2.0, después... Quiero profundizar más en eso, porque me, me interesa. O sea, puedes buscar eh, gente que se acomode mejor a tu estilo de juego? Mejor se adapten a ustedes de forma rápida y conveniente. Una interfaz más conveniente, tanto en el garage como en las batallas. Y por supuesto, nuevos tanques pesados italianos. Que eso es lo que estamos todos esperando, obviamente. ¿no? Ya sabemos que los pesados italianos... Son la hostia los tanques pesados italianos al fin están listos para mostrar de lo que son capaces sus nuevos cañones Hay una conexión antes del nivel 7 que permite cambiar de la rama de tanques medianos a los tanques pesados Fíjense, sale del P-43 Bis antes de llegar al P-43, eh... Al Ter, digamos, y antes del Panther y demás De ahí te vas, o sea, salís del P-43 eh, Bis del Tier 6 te vas al carro P-88, al proyecto 54, al proyecto 66 y al rinoceronte. El carro P-88, el proyecto CC-55 Mod 54, el proyecto C-50 Mod 66 y el rinoceronte. Estos tanques tendrán una mecánica similar a los tanques medianos italianos. Pero hay una diferencia interesante. Si un vehículo dispara mientras está autorrecargando, recibirá una bonificación a la velocidad de carga del siguiente proyectil para compensar el proyectil usado. Mientras menos tiempo falte para que termine la carga, mayor será la bonificación. Claro, fíjate que tardaba 15 segundos, pero como disparó y faltaba poquito, recarga el, el otro en 3 puntos en cuanto. En, a ver, vamos a verlo bien, bien, bien. Esto va a ser re interesante. A ver, el... el... El bisonte, el Premium Pesado de Tier 8 italiano, tiene algo de esta mecánica. Que te parece eso como unos corchetes, no sé cómo se dice en el país de cada uno, pero son como unos paréntesis, algo así, o corchetes, no sé cómo se diga, al costado. Y que se disparas ahí, te bonifica la carga del segundo. Del segundo proyectil. O del siguiente, mejor dicho. Carga del siguiente proyectil. Para compensar el proyectil usado. 4.5 menos... recargó. 4.5. Tiempo falte para que termine la carga. Mayor será la bonificación. Cargó completo. La bonificación comienza a acumularse dos segundos luego de la recarga dentro del tambor El primero de los cuatro marcadores indica esta etapa El segundo marcador indica una bonificación al tiempo de recarga del 16% Y el tercero, una aceleración del 33% Del 50%, o sea Yo creo que si aprendes a usar estos corchetes, estas bonificaciones Es que es, eh, va a estar rotísimo Porque imagínate que recargas cada proyectil un 50% antes, está bien, a veces la situación de batalla no te da como para disparar, anda disparando porque sí, pero es que si estás en una situación de, de o sea, te obliga a estar todo el tiempo cerca, pegado ahí, disparando con 50% de bonificación de tiempo de recarga, es un montón. Dos segundos antes de que se cargue el proyectil, cuando el último marcador se ilumina, recibirán la bonificación máxima del 50%. También recibirán una señal de sonido especial cuando esto ocurra. Quizá parezca complicado, pero este sistema es más fácil de usar que el auto recarga normal. Por ejemplo, un tanque mediano italiano no dispara al enemigo porque quiere cargar el siguiente proyectil y disparar dos proyectiles juntos Pero estos segundos son suficientes para que el objetivo se escape claro. Si un tanque mediano dispara, la recarga se reinicia y perderá el siguiente proyectil Y aquí tenemos un tanque con el sistema de autorrecarga mejorado Es que te sirve, te sirve porque te va a recargar el segundo, apenas lo ves le disparas cuando ves que está cuando falta poquito para que recargue el otro Mientras más poquito tarde, o sea, falte para que se recargue el siguiente proyectil Vas a poder recargar en la mitad de tiempo mira El sistema le da al comandante la flexibilidad para tomar decisiones tácticas Es mejor esperar y cargar el proyectil Pero si disparan incluso un segundo antes de que el siguiente proyectil esté listo Compensarán parte del tiempo perdido Y el vehículo no quedará indefenso esta bonificación compensa el tiempo que hayan gastado en la recarga parcial. De esta manera, el comandante ahorrará segundos preciosos en batalla y los tanques seguirán siendo peligrosos en cualquier situación. Sin el bonus, si hay, eh, without bonus, 18 segundos. Ojo mucho tiempo. Sin embargo, estos tanques no solo sobreviven al fragor de la batalla por sus cañones. Las buenas dinámicas típicas de todos los vehículos de la rama permitirán a los vehículos atacar y retirarse rápidamente. Y el blindaje decente y los excelentes ángulos de depresión del cañón serán de mucha ayuda para desatar todo su poder. Podrán probar nuevas mecánicas directamente en el juego en el cliente de prueba de la futura actualización. Ahora hablemos sobre los pelotones actualizados que les permitirán avanzar por la rama italiana de forma más divertida y efectiva esto, esto quiero verlo a ver eh, pelotones 2.0 este es un nuevo sistema para buscar miembros de pelotón con quienes jugar supondrá varias oportunidades nuevas les permitirá buscar jugadores de forma más rápida y conveniente, usando el botón Encontrar jugadores del menú correspondiente. Podrán definir los parámetros de la búsqueda. Pueden elegir varios niveles de vehículo para encontrar compañía y tener batallas diversas y entretenidas. Y también podrán seleccionar a los jugadores que utilizan o no el chat de voz. Aunque activen esta opción, podrán silenciar a los miembros del pelotón. Por último, podrán ver los vehículos de los miembros del pelotón en el garage al costado de sus vehículos. Los verán con su apariencia actual, de acuerdo a sus ajustes de visualización de elementos de personalización no históricos. Al buscar jugadores, el sistema tomará en cuenta los vehículos de los garajes de los jugadores, su cantidad de batallas y, lo más importante, su clasificación en el salón de la fama. Esos miembros de pelotón serán dignos de ustedes y de su habilidad. Tengan en cuenta que la selección por clasificación quizá funcione con menos precisión en la prueba Debido a la falta de datos estadísticos de las cuentas La selección de miembros del pelotón ahora funcionará en batallas aleatorias Y tenemos planes de implementarla en otros modos Les contaremos más en el futuro Avanzar por la rama jugando en un pelotón para para o sea, vos me estás diciendo Que yo, por ejemplo, eh, quiero buscar gente que esté más o menos dentro de mi nivel Y yo puedo llegar a, a digamos, ¿me va a nivelar con esa gente? En mi pelotón, ¿no? O sea, yo quiero armar un pelotón de tres. Con gente, fine player, o sea, buscar jugador. Y me va a nivelar con gente que esté dentro del salón de la fama. Más o menos en mi nivel. No me parece mal. Está bueno, creo que está bueno. No o sé, sea, déjenme en los comentarios a ver qué piensan de todas estas cosas. Con sus compañeros no solo es divertido, sino provechoso. Y esto es así porque la bonificación de Pelotón a la experiencia y los créditos al tener cuenta Premium sigue estando presente. A diferencia del botón Encontrar Jugadores, el botón Nuevo Pelotón creará una nueva unidad a la que pueden invitar tanquistas de tu lista de amigos. También podrán usar este sitio junto a un compañero para encontrar a un tercer jugador con la ayuda de la búsqueda. Tengan en cuenta que si hacen clic en el botón de búsqueda de jugador, cancelarán todas las invitaciones actuales al pelotón. Si no quieres usar la nueva función y prefieres el antiguo sistema de pelotón, no te preocupes. Podrás usar el sistema actualizado de la forma antigua. Los pelotones dinámicos también siguen aquí. Ok. En poco tiempo podrán ver la lista completa de las mejoras que les permitirán disfrutar mucho más de los pelotones. Mejoras en la interfaz. Además de las soluciones complejas, seguimos implementando las mejores ideas de los mods del juego. Ahora, si eligen un servidor en particular al entrar al juego o al cambiar de servidores, el juego lo recordará y elegirá automáticamente la próxima vez que ingresen. La experiencia de batalla también se ha vuelto más divertida. Los módulos dañados ahora tienen un temporizador de reparación automática. Ahora sabrán exactamente cuándo el módulo se haya reparado. De esta manera, no gastarán kits de reparación de más. Y sí, bro, pero eso lo tenés que... De banco, me encanta, está buenísimo, me parece excelente. Pero tenés que puesto hace... Cuatro años más o menos. O por el contrario, los usarán en el momento adecuado. Además, el llamado círculo de rayos X de 50 metros, dentro del cual los vehículos siempre se detectan, ahora aparecerá en el minimapa. Ustedes verán al enemigo y el enemigo los verá a ustedes. El... Muy bueno, eso es, a veces es hiper útil, porque vos querés, eh, no sabes cómo posicionarte, porque justo hay una estructura, hay una casa, hay un búnker, lo que sea, un edificio, lo que, cualquier cosa que sea. Y, y querés espotearlo porque sabes que tenés algún compañero que está por ahí tirándole Y querés pegarte pero no sabes justo dónde está Entonces ahora con este círculo de los, de los 50 metros es que La detección es automática para aquellos que no sepan Se detecta por cercanía, se dice en el juego O sea, por cercanía se detecta por más que no estés ahí Si el chabón está atrás, justo atrás de una pared y vos vas a esa pared Y el chabón está del otro lado, lo detectás Aunque no tengas posibilidad de pegarle porque es por estructura Pero tus compañeros sí y sus compañeros también a vos Así que, ojo el de rayos X y el temporizador de autorreparación se pueden habilitar en los ajustes. Con estas mejoras pequeñas, World of Tanks se convertirá en un juego más divertido e intuitivo para los jugadores. Estos son todos los cambios que podrán probar personalmente durante la prueba común de la actualización 1.11.1. Evalúen la interfaz mejorada. Encuentren jugadores con el pelotón 2.0. Y prueben la autorrecarga mejorada de los tanques pesados italianos, liderados por el Rinoceronte. Buena suerte en el campo de batalla. Bueno, eh, a ver, voy a dar mis impresiones, igualmente fui comentando lo que, lo que me iba pareciendo, pero creo que la verdad está bastante, bastante bien la actualización, me parece que han puesto cosas eh, bastante útiles, bien. A veces eh, la, la comunidad, e incluso me incluyo también en eso, eh, nos quejamos de, de, de que a veces no, digamos, no, no ponen cosas tan importantes o se fijan en cosas que no, no son tan relevantes Pero el temporizador, por ejemplo, para la oruga, para la de oruga si no tenés ningún mod, no, no sé, si estás pelado en el juego, no tenés ningún tipo de mod ni nada Es hiper, hiper útil, no te vas a dar una idea de lo que te puede llegar a servir porque muchas veces estás viendo ahí que la barrita no, no tenés idea, calculás a ojo, mientras estás viendo que no te pegue ninguno, viendo para todos lados, justo te pega la arte y seguís mirando ahí, no tenés idea. Y acá te dice, bueno, perfecto, está buenísimo, porque además sabés para qué te puede llegar a servir. Porque muchos vehículos, no, no sabés, cuando tenés muchos vehículos en el carajo, me pasa a veces, que no sé cuánto tiempo de recarga, de recarga, perdón, cuánto tiempo de reparación me puede llegar a... a a tardar un vehículo en particular Porque como no lo uso tanto Lo saco de vez en cuando y digo A ver qué onda este tanque A ver cómo está ahora No sé qué pum. Lo saco, me traquean Y después digo Y esto tarda cuatro años ¿Y cuánto tarda? No sé no sé si son 12 segundos Son 8, son 9, son 2 Entonces en ese sentido Va a servir un montón Eso por un lado Después lo otro El tema de eh, El pelotón 2.0 Me parece que está buena La iniciativa Me gustaría verlo aplicado Voy a participar del Common Test Seguramente para aquellos que no sepan, el Common Test es un servidor de prueba en el cual vos podés eh, ingresar de manera libre, te pones una cosa, vas a Google. Si no lo dejo acá abajo en la descripción, eh, si sí, en la descripción también, no, no, no hay problema. Pero si no vas a Google, pones eh, What Common Test y te va a salir ahí para que lo descargues. Es un What, es lo mismo que vos jugás todos los días, pero un servidor aparte. ¿bien? O sea, no lo puedes jugar desde el cliente habitual. Tenés que descargar eso que te lleva a servidores de prueba solamente. Y tenés, eh, creo que, no sé, como un millón de oro... 100 millones de experiencia no me acuerdo, algo así... Una locura... Esto para que, para que pruebes cosas del juego, ¿bien? Eh, lo de la interfaz, lo de los 50 metros me parece excelente... Eh, ¿Qué más? Bueno, y los, se vienen los pesados italianos... Que creo que van a estar bastante bastante bien... Tal vez un poquito más bien de lo que se podría esperar... O sea, creo que van a estar muy muy buenos... Así que vamos a tener que, que sacarlos para, para probarlos, chicos. Bueno, déjenme en los comentarios qué te parece a vos. Qué pensás de, de todo esto que se viene, esta actualización de la 1.1.1.1. Eh, si pensás que está buena, si no, si te gustó una cosa más que la otra. ¿Te parece que algo fue eh, al Divino Botón, que fue al pedo? ¿O te pareció que estaba muy bien, que hacía falta? Así que, bueno, nada. Déjenme te, eh, todo eso en los comentarios y, y voy a estar respondiendo seguramente como hacemos siempre en el canal. Besos, cuídense y nos vemos en la próxima. Chau, chau.